¿Cómo están, gente? Yo tuve un nuevo video para el canal y esta vez para un nuevo video de Final Freddy. Versión 2.0.2. Sí, obviamente estamos con un nuevo video para el canal. Después de una semana sin subir video y solo estar diciendo comentarios, etcétera y, y, y dando no por no. Pero estamos aquí de vuelta en cuanto a subir videos. Estaba haciendo un video hace, de hace tiempo. Tratar de subir las noches 3 y 4 de Final Freddy 1. Pero lamentablemente me sucedió algo malo. Me di cuenta que, que el grabar audio no estaba activado. Y de verdad me enojé muchísimo porque se me había olvidado configurar el audio. Pero esta vez lo vuelvo a poner. Pero después unos días de verdad. Fue fracasado porque tenía toda la noche por hacer. Y hoy estoy haciendo aquí a las de la tarde. Pero bueno, vamos a continuar con la noche 3. Así que nada de esto. Así que tuve que, tuve que hacerlo todo esto de nuevo. Porque ya estaba en la noche 5 y ahí no lo no iba a dejar el, un, un video faltante, ¿no? Pero bueno, estamos aquí de vuelta La estrategia que va a hacer para este video de hoy es solo mirar a Freddy Pero si nadie se mueve Ok, chica, ya se movió hey, Fox ya se mueve, apenas empezando a yeah, um, uh, okay, I'll, I'll okay, ya vino chica y ya ya se cerró la puerta, pero pero ya se fue. Yo te digo que chica es la primera a moverse esta noche, eh. Lo de Foxy es esto. Escuché que sigue en el pasillo de hecho porque Bonnie y Frenes se están moviendo ahorita son mitad mismo. Foxy ese ya está asomándose por la cortina. Otra vez vos. Ya se fue. Hago así, eh, eh, así el monitor, o sea, flip, flip, flip Hago un flip sobre, la, sobre, sobre el monitor Para mirar a Freddy, aunque aunque no se está moviendo hasta el momento, pero, pero no significa que, que, de, que no debo mirar a nadie Foxy también, aunque aunque Foxy sabe que no se mueve si lo estamos mirando con la cámara Pero con Freddy sí sí sirve también, porque porque es una estrategia que, que toman todos los youtubers de Snaz. Porque, porque la más avanzado hay que mirar a Freddy Hay que mirar, muy, hay que enfocarse más en Freddy porque Porque, porque, porque, porque, así no se va a mover Si le miras con las cámaras, ¿no? Es igual que Foxy, o sea, hay dos y Metro y que hay que mirarlo con las cámaras Ok, 2 AM, no, ok, no hay nadie yo tengo de la es, es, es porque estoy grabando con todo al máximo Creo que viene no creo creo que si sí, chica está ahí o que no se quita ese sonido de advertencia oh, no sé que sea Foxy no no se ha movido de la cortina lo que más me va a perjudicar es, es, es de esto de es Foxy eh son 2 am otra vez vos Chica sigue viniendo a, a cada rato, eh Chica está muy activa esta noche Cosa que, una, que en la otra una grabación fracasada totalmente... ¿O okay, que ya se fue? Y la cocina ya está de nuevo Otra vez vos. Ya se fue otra vez así tendría tiempo para para tratar de, de, de minimizar el uso el uso de la, de la energía no porque no, no tenemos otro margen de, de, dar, de dar a foxy nuevamente no tenemos otro margen ya son 3 am ahora ya o sea que no tenemos otro margen ¿eh? no tenemos otro margen chica las veces que viene pues se me hizo en mi puerta de verdad me perjudica tanto Bonnie no se ha movido, ni Freddy tampoco Chico, Ya no está en la puerta, eh Estamos muy juntos de energía, les, les creo, estamos muy juntos de energía No tengo otro margen de dejar que Fox se mueva. Ya se movió Bonnie. Ahí se pone complicadas las cosas. Bonnie también es más activo, igual que Chica también. Es que, es que nadie detiene al, al Bonnie. O sea, ese Bonnie no lo va a detener nadie. 4M, más de 40% de energía, esto perfecto. Pero lo más malo es que cuando, cuando viene Bonnie, o sea. Pero llegaríamos muy justo de en energía, aunque vamos un poco sobrados, o sea. ¿Se aguantan ahí otra vez? ¿Qué está pasando en esta noche? Ok, ya, ya van a volver ya, ya, ya van hacia la puerta ya que se iba a llegar, ¿eh? O otra vez se van, ¿eh? No, creo que no, porque sigue sonando ese sonido 5 de la mañana y 29% de energía, o sea Es que no tengo ningún truco activado, ¿eh? No tengo ningún truco activado, ¿eh? Todos todo estaban apagados O, o, o sea, que el tiempo avanz avanzaba un poco más rápido. Ya es que hay un poco lento, pero esa es la estrategia para, para ganar la noche... ...3, 4, 5 y 6. Ten en cuenta que no voy a quitar el 20-20-20, les digo. O sea, porque al final de la noche 6... ...ya les mostré el listare y nos vamos, o sea. Para saber porque que aquí el, el juego no se crashea cuando hagas el listare de 1987 en la Custom Night. Nada de eso. Ya, ya vamos a terminar la noche ya, eh. Era chica, eh. Sé que viene hacia la puerta, pero. Seis AM, eh? Esta mala noche, eh No hemos muerto ni una sola vez, eh Les digo que Les, les prometo que no moriré esta noche Al, al menos un, un fail mío podría decidir En este vídeo si, si pierdo o no Mis dedos se me estaban sudando, obviamente Ok Noche 4 Chicas se vuelvan a mover Continuó la llamada y ya le mataron el tipo de teléfono lo más malo es que ya se movieron Bonnie y Chica, ya, ya se movieron te digo que, que aquí hay más dificultades en esta noche ¿eh? te digo que todo este tiempo va, va, a haber, va a haber dificultad en esta noche ¿eh? de, te digo que va a haber mucha dificultad aquí Una M, okay, ya, ya, ya, ya terminando los electrónicos, ya y chica deben deben ser cualquier cualquiera de los dos pueden ver, están viniendo vienen vienen vienen vienen vienen ni era se me olvidó desactivar la vibración al parecer si, sí, se me olvidó desactivarla se va a complicar aquí mucho esto, ¿verdad? se me manifiesta la guerra un poco el teléfono, ¿eh? esto no me gusta Esto no me gusta, eh. Están viniendo todos. Todo vienen para acá. Trataré de gastar el menor. La menor energía posible. Porque. Tienen que ser las 3. Y ya bajamos de, de, de 60. Ya tienen que ser las 3. En este momento. Ya. Ya tienen que ser las 3. ¿eh? Porque, verdad. Perdí algo de energía por mi mal comienzo. Y, y otro porque Bonnie bueno, se quedó mucho tiempo en la puerta. Le, le digo, no, no les miento, se quedó mucho tiempo en la puerta e esperando que la abra, Ya son las 3 A la misma, a, a, a, a, como siempre, a la misma energía. que okay, digo? solo la noche uno vamos sobrados de energía, pero aquí, pero aquí sin chiste. Otra vez. Sí, no tengo la diversión desactivada. porque ya se mueve. Creo que a veces no me gusta esto, ¿eh? Sus gritos son bien fuertes. Son bien fuertes sus gritos, ¿eh? No les miento. Son bien fuertes sus gritos. Y más, la vibración te asusta mucho. Se me olvidó apagarla porque se me encendió accidentalmente. Porque a que reinicié el juego. Porque eliminé los datos del juego en, en, la, en los ajustes de, de, la, de las apps. Está los 2.2. Ya sabías que ya venía Bonnie. Cos cosete que miraba la luz. Y, y no, y no le sobre eso, sobre el flip, flip, flip monitor. No. Nada de eso. Ahora lo más malo que se va a quedar ahí. No se va a irse. Pero tiene que irse ya. Porque ya ya, bajan, ya, ya estamos muy bajo de, de 40% y todavía no son las 4 que no se va gente, ya son las cuatro Pero es que no se va, no se va siguen la puerta, no puedo abrir Ya se fue, pero ¿Le gusta verme sufrir, ah? Lo más probable es que muera lo Freddy, eh Obvio que moriré lo Freddy Madre mía, me estoy asustando. Empecé a cerrar las puertas como loco, o sea, como locos empecé a cerrar las puertas. O ojalá que ocurra un bug, eh, pero como es la versión 2.0.2, obviamente que hay más bugs. Lo siento, que todos los bugs que haya sucedido en la versión de PC original, ya hayan sido solucionados, y quizá aquí no se vuelvan a pasar. O al menos que alguien vuelva a encontrar un bug que Christian no arregló pero vamos muy justo de batería. Pero el problema es que el problema es Freddy y Foxy. ¿eh? Le dejaba un último margen a Foxy de, de, mirar, de mirarle con las cámaras: 20% de energía, 5 AM. Podría haber llegado con, con, más, con más energía si no fuera por, por mi mal comienzo. ¡Ey! ¡A viene! Era chica, sabía que había venido. Era chica. Pero ahora se va a quedarse ahí todo el tiempo con ir como pendeja. Es que mirad, se va a quedar ahí. Ya se fue. Vamos. Vamos. Podemos pasar la noche. ¿eh? Vamos a, pa a, a, a terminar el video. Vamos. Pues sí que ya estamos cerca. ¡Uy! Difícil. Difícil. Difícil Ok Noche cuatro, noche 3 y 4 completada, Así que a despedir el video Antes de ir con, con el despido le Voy a hacer esto Listo Voy a hacer una, unas cosas después de hacer el video Ya lo subo Ahorita mismo Cuando cuando estén viendo esto No estaré, no estaré haciendo nada más que esto Porque estoy estaré ocupado haciendo exámenes Durante esta semana Así que les prometo. Y, y antes de despedirme el video. Les quiero decirles. Que hoy en, en, en está uno de, de, uno de mis amigos de GameJolz. Está haciendo un proyecto. Veo, veo YouTube. Ya sabemos que ese es el señor de 10 años. no Ese está haciendo un fan game de Snap propio. Llamado Seven Days We Special CCS. No sé, pero así lo digo yo. En la descripción les voy la página del juego. De que, que está en desarrollo. también También la página de su... De su game o sea, su perfil También, también le dejaré mi game y mi Twitter Para que, para que me puedan seguirme en mi Y en mi Twitter también personal Y también a veo Y a, también a su juego que está haciendo ahorita No sé si voy a ser actor de voz Porque Que, que yo Lo primero era el tipo del teléfono Pero no, no sé si es lo mismo Porque sabemos que Scott Captain es el tipo del teléfono En los tres juegos de Snap originales y en los fan games, obviamente es el, son los mismos creadores o utilizan actores de otras personas. Como los juegos de Evangel, de que utilizan a otra persona en vez de su voz. Pero, pero esto es otra cosa, ¿no? En los fan games de Snap, ¿no? Y también incluso en el original. Pero bueno, aquí ya terminamos el video. Suscríbete, dale like, compartirlo con tus amigos para que seamos más gente. Y déjame, déjame ir con un comentario como opinión. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.